Pasos para realizar una división. Antes de observar el proceso para responder una división, es importante que recordemos las partes que componen una división: Cociente, dividendo, divisor y recibo. El dividendo es la parte de la división que nos indica ¿Cuánto estamos repartiendo? La cantidad de objetos a repartir. El divisor es la parte de la división que nos indica en cuántas partes repartiremos, a cuántas personas le repartiremos algo, por ejemplo. El cociente es el resultado de la división y el residuo es aquella parte de la división que sobra. Los objetos que al dividir probablemente no quedaron de manera equitativa y, por lo tanto, nos sobran. Antes de trabajar el proceso de resolución de una división, te voy a pedir que observes por favor con cuidado esta división ya resuelta. Observa qué otras operaciones se necesitan para resolver una división. Muy bien, empezamos el proceso de resolución. Tenemos 260 entre 4. Tengo que fijarme cuántos dígitos tengo en la parte de afuera, es decir, en el divisor. 1. Tomo un dígito del dividendo. Pero, ¿es posible dividir 2 entre 4? Es decir, ¿puedo repartir, por ejemplo, 2 dulces entre 4 niños? No, ¿verdad? Lo que hago es tomar el siguiente dígito, tomando el número 26. Ahora sí, recuerda que para dividir necesito multiplicar y restar. ¡Ojo! ¿Qué número multiplicado por 4 se acerca o me da 26? 4 por 5 me da 20. Todavía falta. 6 por 4 me da 24. Hmm, nos vamos acercando. Y 4 por 7 me da 28. Pero 28 se pasa. Entonces, quiere decir que vamos a hacer 4 por 6. ¡Excelente! 6 por 4, 24. Lo siguiente que tienes que hacer es restar. 26 menos 24. Empezamos por unidades. 6 menos 4, 2. 2 menos 2, 0. Perfecto. Pero recuerda que nuestro número completo era 260. Por lo que mi siguiente paso es bajar el número 0. Ahora se formó el número 20 y volvemos a hacer el proceso. ¿Qué número multiplicado por 4 se acerca o me da 20? Excelente. 5. 5 por 4, 20. Y resto nuevamente. 20 menos 20 es igual a 0. Quiere decir que 260 entre 4 es igual a 65, con un residuo de 0. Resolvamos otra división juntos. 576 entre 8. ¿Funciona igual? ¿Cuántos dígitos tengo en la parte del divisor? 1. Tomo 1. ¿Puedo dividir 5 entre 8? Exacto. Tengo que tomar 57. ¿Qué número multiplicado por 8 se acerca o me da 57? Muy bien. 7 por 8, 56. ¿Recuerdas el siguiente paso? Excelente. Hago una resta. 57 menos 56. Siempre empiezo por unidades. 7 menos 6, 1. 5 menos 5, 0. ¿Qué sigue a continuación? Muy bien. Bajo mi número 6. Ahora, tengo 16 entre 8. ¿Qué número multiplicado por 8 se acerca o me da 16? Excelente. 2. 2 por 8, 16. 16 menos 16, 0. Quiere decir que 576 entre 8 es igual a 72 con un residuo de 0. Pongamos otro ejemplo. 858 entre 7. Recuerda siempre observar cuántos dígitos tienes afuera en el divisor. 1. Por lo tanto, tomamos un dígito del dividendo. Pero, ¿qué sucede aquí? 8. ¿Lo podemos repartir entre 7? Sí. Entonces únicamente tomaremos el primer dígito. ¿Qué número multiplicado por 7 se acerca o te da 8? Muy bien. 1. 1 por 7, 7. Y hacemos una resta. 8 menos 7, 1. ¿Recuerdas cuál era el siguiente paso? Excelente. Bajo mi siguiente número a dividir, 5. Por lo tanto, me queda 15. ¿Qué número multiplicado por 7 se acerca o te da 15? Excelente. 2 por 7, 14. Y hago mi resta. Siempre empiezo por unidades. 5 menos 4, 1. 1 menos 1, 0. ¿Qué paso sigue? ¡Excelente! Bajo mi siguiente número a dividir. 8. ¿Qué número multiplicado por 7 se acerca o me da 18? 7 por 3 me da 21. Por lo tanto, se pasa. 7 por 2... Me da 14. Hago mi resta. 8 menos 4, 4. 1 menos 1, 0. Quiere decir que 858 entre 7 me da como resultado 122 y con un residuo de 4. Quiere decir que esta división no quedó exacta, sino que me sobran 4 objetos de los que repartí. Lo has hecho muy bien hasta ahora. Observe el siguiente esquema para que recuerdes los pasos. Divide, multiplica, resta, baja el número y repite.